En la bulla del día, hoy tenemos, miren, ustedes se acuerdan del movimiento Tornado del PLD, de Danilo Medina, movimiento Tornado, ustedes se acuerdan de ese movimiento Tornado, bueno, la fundación Tornado del señor Alexi Medina, ese grupito que usted está viendo que iban en Jeepeta, en Jeep, ¿eh? en, en Cherokee, ¿eh? en Lancruz, en Lesus, con sus, con sus sellos del tornado y todo eso. Según el Ministerio Público, esa, ese movimiento aportó 11 millones a la gestión, a la, a la campaña del PENCO, 11 millones al PENCO, según tiene ahí, de, de Gonzalo Castillo, según el PECA. Según la información que presentaron, eso financiaba lo que hacía Alexis junto con su empresa como suplidor. Miren, oye, ¿cómo oye, la cosa? Era suplidor, hermano del presidente. Y él siendo suplidor, con el dinero que se ganaba del gobierno, amarrado por el presidente, financiaba este movimiento llamado Tornado, que muchas personas no llegó a ver. ¿De acuerdo? que estuvo en la reelección de Danilo Medina y también apoyó al penco Gonzalo Castillo ¿cuántas personas se beneficiaron de esto? muchas personas, hubieron muchas mujeres venezolanas esas chamas, esas mujeres que ustedes veían se les pagaba a través del movimiento tornado esas mujeres que ustedes veían en Jaiipeta que eran pagas por el movimiento tornado y las mujeres Voluptuosa, oye lo que se gastaba. Eh, aparte de jipeta, montaban a esas mujeres porque no vamos a poner, no vamos a poner a una mujer con rolo. ¿Eh? No vamos a poner una mata, como gracias líder. Mata pasiones. Ponían estas mujeres, colocaban, perdón, colocaban estas mujeres voluptuosas, la mayoría venezolana ¿eh? le pagaban por los días en ese movimiento tornado que el Ministerio Público hace referencia. ¿En qué más gastaba el movimiento tornado? Bueno, montaba eventos, porque ellos venían con las jipetas. ¡Eh, es lo mío! Montaban eventos. Que aquí se montó un evento en San Francisco de Macorís que se deculó. Que estaba el mayor ahí. Acuérdense. Entonces, muchas personas, figuras del entretenimiento, se beneficiaron del movimiento Tornado. ¿Eh? tornado. No, era, no era tormenta. No, no, no, era, no era tormenta de Quimén, era Tornado. Vuelta el dinero que había ahí. Ahí el mayor le hizo canciones, claro que el mayor no está incumpliendo la ley ni está, eh, está haciendo algo malo. Entonces si tú me contratas a mí, ¿verdad? Wow. si tú me contratas a mí, me lo hay el mayor. Si tú me contratas a mí, lógico que yo voy a, al evento. Yeah. Pero le pagaban al mayor en su en un momento de o sea, que el mayor cobra caro, le pagaban al mayor a Quinito Méndez llegaban a pagarle. Creo que ahí vino fue Shadow Blow fue Shadow Blow mi hermano Marví, un grupo de artistas que, que se beneficiaron por el Tornado. Por eso era que usted decía, ¿cómo era que una campaña como la de Gonzalo y como la de Danilo lo tenía tantos artistas y figuras importantes? Tú decías, ahí hay un dinero. ¿De dónde salía eso? Del hermano del presidente. ¿Eh? El hermano del presidente, que era que la cabeza de ese movimiento Tornado. Porque él lo financiaba económicamente. Con razón te podía tener a un Marbí y hacer un show como el que se hizo aquí, que se deculó. Sí, de ahí, en la cancha. Ustedes saben quién. Sabemos los organizadores. Sabemos. Eran esos movimientos y esos conciertos que se realizaban, patrocinados por ese señor, que hoy en día está siendo cuestionado los urbanos no tienen culpa, ni quinito ni los figuras, porque hasta Sami Sosa lo vi yo en ese movimiento Su hasta Sammy Sosa pero la pregunta aquí no era si los muchachos urbanos participaban, si los merengueros participaban si la megadiva participaban si la venezolana participaban porque yo llegué a ver hasta a Tamelia un grupo de gente el problema estaba en el financiamiento de eso ese dinero que se gastaba en eso, en eso que usted está viendo, era el suyo y el mío. Normal. Y usted, de lo mío, de lo mío, con el de lo mío, ya usted saben, que hacían actividades que la mayoría estaban vacías. ¿Y quién lo pagaba? ¿Quién patrocinaba eso? El hermano. El hermano, el pulpo, ese señor que usted ve ahí, ese santo, señor Alexi Medina. ¿Por qué? Porque le beneficiaba y quería que, permaneci que permaneciera en, en el poder. Porque yo no entiendo eso. Yo no sé si eso es ilegal o no. Tal vez corríjanme. Que un suplidor financé la campaña y al mismo tiempo se beneficia siendo suplidor. Y para el colmo no solamente que es suplidor del Estado. financió una campaña política presidencial y es hermano del presidente. Solamente vi que en 200 millones ese señor le vendía de gasolina a la Policía Nacional. Señores, esto es un lío grande. Esto no es un lío chiquito. eh Flaco, le vayan diciendo un le vayan entrando. ¿Eh? Esto no es un lío gran, eh, pequeño. Esto es un liazo. Y el PLD, con el tornado, con la tormenta. Felicito a las personas que pudieron beneficiarse de eso, porque la verdad te digo, si a mí me llaman flaco animal, yo no voy a decir que no. Pero el problema no es que no me llamen a animar, el problema está es que el señor hermano del presidente y su movimiento tornado gastaban el dinero suyo y mío en chama, en urbano, en merenguero, en jipeta, porque no era jipeta flaco, eh, no era jipeta, no fue una, yipeta, no la mía, la mía es un disparate, era guagua del año y te ponían una muchacha volantuosa, ¿y quién no se paraba ahí en la esquina a decirle de lo mío? Todos los tigres. Y, la y, y, la y, la la y nadie miraba la jipeta. La gente lo que miraba era esas venezolanas con una ropa, ustedes saben, y el país de pendejo, coño, en disparata. Voz. Y ahora, vámonos a una pausa y cuando retornemos, a Jorge Luis viene siempre cuando el tema del PLD no se habla. ¿Eh? ¡Ya! ¡Qué coincidencia! Se dejó de hablar del Tornado del Penco y no estaba aquí. Pero ya terminamos el tema. Porque tenemos el Del movimiento Tornado, ¿tú sabes que tú fuiste uno de los que estaban ahí en la cancha? ¿Qué en... pasó con mi movimiento? ¿Cómo es la que se llama? La, la, los lo que fueron ahí en la cancha. Eh? ¿Que lo dejaron vacío? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! Ahí estaba sí, el mayor toda esa gente. El también. mayor. ¿Y el público dónde estaba? En La bocina. Vamos a la pausa no, no. y tenemos a los muchachos el, de la familia musical. El mismo público que está en los ahora y SFM. Señores, esto, esto está interesante. Ya ustedes saben. Máganos los odorosos. <risa>